¿Estás listo? Eh este, nada. Nos vamos a grabar eh, peleando, peleando, supongo. Pero nada, eso. Tengan cuidado que esto. De mentira. ¿Y cómo se a filmar? la cámara. Yo. ¿Dónde están filmando Qué. Ah, no, Ah. Oh, You Oh. my Oh, oh. Ah. Ya te quieres rendir? Yo. ¿Quién? Ya bueno, gracias. No puedes, no puedes. No <risa> me sale, mierda. Uuuh. Uh. Ma no no, sí. ah. ah. oh. Uh. mierda! <risa> <risa> <risa> ¡Mierda! Gordo puta ¿Qué? ¡Gordo, puto! <risa> ¡Era re barco! ¡Tengo una ¡No me gusté! ¡Se te cayó la baba! <risa> ¡Basta, basta! <risa> ¡Es todo por hoy! esto y... ¡Es todo por hoy! Y espero que no hagan esto y si lo hacen. Nunca desafían a su hermano. Lo tengo repillo. ¿Qué puedo más?